Será, mírala, una amiga sin par y su nombre no olvidará de la clase de gimnasia? No, no lo creo. ¿Qué es ella? ¿Y por qué tiene tu propia canción? ¿Alguien tomó mi almuerzo? mundo sin igual, ¿Oyeron, amigos? La primera campana del nuevo periodo académico. Sin promedio en calificaciones, sin exámenes académicos, solo un maravilloso semestre nuevo. Será una brisa, ¡puedo sentirlo! Ah, Pepper, ¿viste qué clase tenemos? ¡No! ¡Taller de carpintería con el maestro Rison! Pepperan, esas historias no pueden ser ciertas. Nikki, no destruyas no. el sueño. Desde que tu hermana Becky... Becky... Nos contó de Rison, he querido ver su esplendor hosco y malhumorado en acción. Por favor, como cuando hizo que un niño travieso convirtiera su escritorio en una senda, o cómo hizo que otro niño se desmayara solamente mirándolo, o cómo hace uh -huh. que todos usen cada una de las máquinas del taller al menos una vez a la semana incluyendo el... ¡Oh, Peperán, solo es un profesor. Relájate y míralo por el lado bueno. Los profesores irritados cuando los miras en perspectiva pueden ser muy entretenidos. Sí, de acuerdo. Relájate. Apellido. Pearson. Siéntate, niñas. Pearson no estaba viendo por dónde iba y miren lo que pasó. La próxima vez podría meter la mano en el torno. O podría estar usando la sierra, empezar a soñar con un video musical y terminar con uno de estos. Durante el taller de carpintería pondrán toda su atención en lo que estén haciendo o saldrán lastimados. Si pierde la concentración, pierde un dedo. Bien. Solo es una lijadora. Puedo hacerlo. ¡Allá voy! ¡Adelante, lija, Pearson! ¡Es que no quiero terminar con un Garfio! ¡No vas a terminar con un Garfio! ¡Tienes las manos sobre la pieza! ¡Tienes tu defensa en guardia y ya estás moviendo la pieza para es reducir que... el calor! ¡Puedes hacerlo! ¡Si la gente no hace lo que puede, la repruebo! ¿Entendiste? ¡Hazlo! Bien, creo que nadie reprueba hoy. No soporto a ese hombre. ¡Ay, oh, gracias a Fossi! ¡Sigue gimnasia! Olviden el fútbol. Olviden saltar en pequeñas rampas. Estamos entrenando para el examen de destreza física. Ahora, antes de que termine este semestre, todos ustedes subirán la gran cuerda. Oh, oh, oh. Y tocarán la campana de arriba. ¡Papalujer contigo en la playa! Clase de música, Ay, sin cuerdas que lastimen tus delicadas Mama, manos, mujer, ni horribles lijas que atrapen tu en cabello. Y el mar. ¿Creen que solo Dieter puede hacerlo? ¡Se equivocan! Todos ustedes cantarán un solo en la presentación frente a toda la escuela. Por amor de Fossi, no, díganme no. que este día ya no puede ser peor. Te salvaste, ya terminó el horario escolar de hoy. No puede ser peor. ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh! gracias gracias oh un beso más y tendrás que invitar a esa campana al baile! ¿Baile? Vamos a tener un baile al revés. Las niñas tienen que invitar a los niños. ¡Oh, mi vida es basura sin reciclar! Oh. Se supone que tienes que perforar agujeros, pero decidiste clavar las clavijas en la tabla. ¿Por qué? Porque era más fácil. Esto no se trata de fácil, sino de bien. Hacer lo que es fácil solo produce una mente débil, servilleteros inútiles y tal vez te lleve a perder el páncreas con la sierra circular. ¿Quieres lo fácil? Vete a dormir. Si quieres retos para ser alguien mejor, entonces pon tu mente a trabajar. Cielos, aunque no pueda con el taller de carpintería, puedo con todo lo demás. Muy bien, niños. Entrenamiento día 3. Bien. ¿Quién quiere intentar subir la gran cuerda? ¡Eh! Inténtalo tú, Pearson ¿La gran cuerda? No puedo ¡Tendrás que hacerlo alguna vez! ¡Vamos, Noah! ¡Auch! Hola, ¿firman una petición para que prohíban los gritos repentinos en la escuela? ¡Eso es! ¡Todos están en mi contra! Organizaré una petición para que el taller no sea una clase obligatoria y así no tengamos que asistir a él. Peperán, cuando estabas empeñada en hacer a los hermanos Magotti la banda oficial del milenio, yo no dije nada. ¡Pero esto es una clase! ¡No puedes simplemente...! ¿Firmas la petición para que carpintería no sea obligatoria? Nikki, Milo, todos en la escuela y el que vende flautas en los partidos de soccer firmaron la petición. Aún hay espacio para que ustedes puedan firmar y yo... No gracias, Peperan. Yo quiero seguir desafiándome y buscando la excelencia entre el pino nudoso. Lo siento, Pepe, pero estoy documentando su temperamento para un estudio al que llamo Levantando el Techo con el Señor Reason, el semestre aterrador. Prepárate para la frase final del estudio. ¡Oh, boa carpintería! ¡Bye, bye! Revisión de trabajos mañana. No quiero ver ningún extremo irregular. Señor Reason, quería decirle... ¿Me hablas a mí o al piso? Todos en la escuela, menos Nikki y Milo, firmaron esta petición para que su taller no sea una clase obligatoria. Hoy voy a entregársela al director Hiki. Esto es ridículo, niña. No lo necesitabas para deshacerte de mí. ¿Está renunciando? Si no quieren aprender, tengo un bote de pesca que necesita atención y ya puedo retirarme puedo creerlo! ¡Seré adorada por muchas generaciones porque yo, Pepper Ann Pearson, maté la carpintería! No es posible quitar el taller de carpintería. ¡Nunca, Pepper! Oh. Hemos invertido más de 500 dólares en nuevas brocas y en tres paquetes de tornillos. ¿Ahora quién va a impartir la clase? ¿La profesora de arte? Uh, ¿Sí? Oh. ¿Me parece bien? Ah, y estás castigada hasta nuevo, Aviso. Tenía que hacer lo que tenía que hacer. Muy bien, niños. Entrenamiento día 4! ¿Quién subirá la gran cuerda? Yo lo haré. Entonces, ¿qué les decía? Ah, decía que el señor Reason fue duro cuando exigió que nos esforzáramos. Tenía que hacerse. Nos hacía enfrentar nuestros más profundos temores. Aunque pensáramos que... Oh, oh, disculpen. Oh, he estado en Senegal. Y he visto Bombay. Y el método del señor frison no nos hizo ser más confiados. Solo nos asustó más. ¡Ah! Hola, Craig. ¿Has oído del baile al revés? Claro. Paso por ti a las 7.30 o a las 8. 7, 3, 0. ¡Peperan! ¿Qué te ha pasado? Te has convertido en una chica confiada, escaladora de cuerdas, cantante de solo y ahora invitas a creer. Y le dijiste a Reason de la petición, sin importarte su extraño temperamento cambiante. Pudiste entregar la petición sin decírselo. ¿Ah? Eso habría sido lo más fácil, pero no se trata de lo fácil, sino de lo correcto. Mm. Ah. Escuché eso El The señor reason. Rison ¿Seguros de que no fue de un episodio de Camino al Cielo o el séptimo cielo? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Fue el señor Rison el que me ayudó a desarrollar esta gran confianza en mí misma? Me dijeron que estaba aquí Resulta que aún me faltaban un par de pagos del bote, así que... Hola y bienvenida a la Fortaleza Hamburguesa ¿Habéis probado nuestras patatas fritas? Creo que finalmente entendí por qué a veces era tan necio ¿Qué quieres, Pearson? Vine a disculparme me ayudó a tener el valor de usar una sierra, de subir cuerdas, de cantar frente a la escuela, de invitar a Craig a salir y... ¿Organizar una petición para hacer mi trabajo obsoleto? Estaba buscando la salida fácil. Por favor, vuelva, señor Reason. La petición no funcionó. El taller sigue siendo obligatorio. Pero los niños no lo quieren. Tengo 62 años. Aún tengo dignidad. <risa> Hola, damisela. ¿Deseáis que os sirva...? ¿Una hamburguesa? No puedo oh. creer esto. Usted es el que está tomando la salida fácil. Ya, niña, ¿quieres ah. las patatas fritas o no? No. Oh. ¿Qué? Estás alterando la tranquilidad, Pepper. ¿Qué? Dos, podríamos estar aprendiendo a trabajar con las manos, retándonos a nosotros mismos y ustedes prefieren sentarse y mancharse el rostro con tartas de banana. Mm, ¿Han probado estas tartas de banana? Yo quiero una. Oh. Oh. Oh. Oh. Bladder, márchate! No eres Hemingway y esto no es un café al aire libre en París. Constance tiene un gran talento con la sierra que podría florecer si se empeñara. Dieter podría ser otro Rolf Ubergarten, amo de las bisagras de madera. Milo, él podría ser el mejor barredor de talleres que el mundo haya visto. Y sí, sí, bueno, ella está reprobada, pero el resto de ustedes, todos tienen gran potencial. Cuando los vi tratando de tomar el camino fácil, eso hizo que me rindiera. Pero entonces alguien me recordó que rendirse es fracasar. Nunca me he rendido y no voy a empezar ahora. Hablando de eso, hable con Hiki y cualquiera que no resista a esta clase puede ir con la señorita Bladar y tener el periodo libre. Bien, ¿quién quiere tomar el camino fácil? Genial. Muy bien, vamos a empezar con el proyecto de cinco días más difícil que antes. <risa> Pero primero... ¿Quién quiere unas patatas fritas? ¡Oh, yeah! <ríe> ¡Ah! ¡Sí, Bienvenido.